En este ejercicio de bootstrap vamos a trabajar la posibilidad de establecer eh, cinco columnas. Por defecto, eh, normalmente bootstrap trabaja con formato 12 columnas o con eh, su múltiplo 6, 4, 3, 2 y 1. Además, vamos a trabajar los media query, es decir, la adaptación a diferentes pantallas, forzándolo que aparezcan en determinadas columnas a partir de una mínima anchura. Esto dicho de esta manera significa que ahora mismo estoy en el tamaño mínimo para PC, 768. A medida que yo voy ampliando, aparece Cool SM5. Cool MD5 y Cool LG. Bien, vamos a ver el código que es relativamente sencillo. Primero hemos creado un archivo bootstrap donde hemos introducido dentro de la clase Container Cuatro filas class ROM y dentro de cada una de estas filas las 5 columnas con el formato XS SM MD y LG ahora vamos a ver la CSS como podemos ver en la CSS. Primero he definido un padding a cada una de las filas. Padding button 2m EM y un border para localizarla. Lo importante, entre comillas, para crear las cinco columnas, viene aquí. Defino interlineado mínimo para todas las clases salvo la pequeña composición relative ¿De acuerdo? Cool MD, perdón, Cool SM5, Cool MD5, Cool LG5, eh, mínimo interneado, 1PX, y esto es importante, posición relativa, color white, ¿para qué le he puesto color white? porque de esa manera no se va a ver. Ahora, para Cool XS5, también defino que flote, a la izquierda, que el ancho sea del 20% y que el background sea gris, y el color, orange. Ahora, lo importante. Primero vamos a ver eh, para la columna SM, MD y LG. Se utiliza media Gary. Eh, arroba media indica que se va a ver en un determinado mmm, tamaño por eso se le pone eh, mínima anchura 768 es decir, se va a aplicar a partir de 768px fijaros la estructura que tiene para hacer la CSS arroba media, abro llaves, cierro llaves y después lo que se vaya a aplicar para el media query se coloca dentro en este caso, coolsm5 de nuevo, flotamiento a la izquierda. El ancho el mismo. Estamos forzando, hemos distribuido el ancho al 20%. Porque tenemos cinco columnas. Y le estamos dando a todas el mismo ancho. 20%. Y el background que le he puesto este es para diferenciarlo. Para MD, ¿cuándo va a comenzar? El media query, ¿cuándo va a ser visible? A partir del mínimo de ancho 992. De nuevo se repite la estructura, solamente he cambiado aquí el color. Para LG, pues tres cuartos de lo mismo. Defino su media query, definimos un mínimo ancho en el cual va a ser visible y de nuevo el ancho es 20% al LED y el color vuelvo a recordar, cuando se utilice media query se abre una llave se cierra la llave y todo lo que se vaya a aplicar dentro eh, para ese media query dentro de esa llave ¿de acuerdo? y ahora aquí he definido un media query específico para cool eh, xs con esto termino el ejercicio